¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre el Bitcoin y la caída que está teniendo últimamente. Estoy viendo que en muchos lados están hablando de que Bitcoin va a caer, de que va a desaparecer... Bueno... Esto realmente ya pasó muchas veces en lo que va de la historia de Bitcoin y no es que va a desaparecer, Bitcoin no va a desaparecer más gente, esto es así. Mucha gente, por el miedo que tiene a perder, cuando está en, en su vida Bitcoin, compran porque es la salvación. Bitcoin se va a ir a la luna, compran y piensan que va a subir un montonazo y después cuando empieza a caer empieza el miedo y empiezan a vender terrible error o sea si vos el lema es comprar barato y vender caro es así vamos a fijarnos cómo, cómo va la evolución de Bitcoin en el tiempo fíjense cuando arranca viene super tranqui arranca en unos 100 sube a unos 1000, después baja de nuevo, y así sigue, en esta línea va casi temporalmente entre los 1000 y los después en el 2017 arranca la tendencia al Bitcoin, se empieza a ser un poco más conocido y sube hasta los 17, 18 000, y después empieza a bajar de nuevo, Acá hubo un boom donde todas las noticias se publicaban sobre Bitcoin, fue furor, y empezó después a caer, de que Bitcoin iba a desaparecer, que era toda un, eh, una moneda ficticia, la, la y empieza a decaer. Después sube de nuevo a unos 12.000, y después empieza de nuevo. Bitcoin lo que tiene es que con la información se dice algo, se dice A, y sube se dice B y baja, pero siempre fue así gente, fíjense cómo empieza a bajar, después en el 2020, fíjense, 2020 arranca el tema de la pandemia, y ahí sí, todo el mundo encerrado en su casa, se empieza a hacer súper viral el tema de las criptomonedas, y ahí empieza el boom de lo que es Bitcoin, y fíjense que arranca, hasta llegar a los máximos, que eran un 63, 64. Después, cae muy abruptamente, hasta llegar a unos 30, 31. Luego sube de nuevo, la gente empieza... Empieza Elon Musk y todo eso a hablar sobre Bitcoin, de que van a empezar a las empresas a aceptar Bitcoin, lo de El Salvador, empiezan un montón de cosas muy mediáticas donde de nuevo empiezan a creer en el Bitcoin y eso hace que llegue a su máximo histórico que fue 66.000 y pico, a ver, 66.000, casi 67.000. Y después empieza a decaer cuando en el 2022 empieza a decaer por el tema de la guerra y todo eso, que actualmente es lo que está ocurriendo. El error de la gente es que empiezan a comprar en esta parte, cuando empieza a subir, compran, después pasa cualquier noticia o algo en el mundo que hace que baje y empiezan a vender acá cuando está en caída que es lo que hace la mayoría de la gente cuando está cayendo por el miedo empiezan a vender y cuando venden ahí es donde están las pérdidas pero no lo que ustedes tienen que hacer es compran cuando está en, en caída y cuando está en subida es donde hay que vender si ustedes compraron acá tienen que vender cuando está acá si ustedes compran acá tienen que vender acá y actualmente ahora que está en bajada tienen que comprar para cuando suba fíjense, los picos siempre son iguales subida, bajada subida, bajada subida, bajada, ahora estamos en bajada y seguramente dentro no le voy a decir un mes, dos meses, tres meses, no se sabe cuando soy inversor, frío tenés que ser, no tenés que tener sentimientos en el tema de llevarte por el miedo. Lo compras cuando está abajo y esperás. No tenés que ser ansioso, tenés que esperar cuando esto suba. Fíjense, cuando esto suba, que esté por acá, o por acá, ahí es donde venden y ahí sacan la ganancia. Así que bueno gente, espero que les haya servido el video. Y acuérdense, no se dejen llevar por sus sentimientos, por el miedo, y compren barato. Cuando están caídas es donde hay que comprar, y cuando están subidas es donde hay que vender. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, activen la campanita, y si les quedó alguna duda, déjenlo en los comentarios.